Bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria, una vez más aquí con... Toda la info para compartir con ustedes, eh, vamos a ir repasando temas que surgen en la sociedad y también en el ámbito universitario, por supuesto. Eh, vamos a hablar acerca de la campaña de vacunación contra el sarampión, la rubiola paperas, eh, que se está implementando, nuevamente es muy importante esta campaña de vacunación. Así que hoy eh, vamos a hablar con Telma Rotoli, eh, acerca de la importancia de esto y vamos a concientizar un poco eh, sobre esta campaña. Por otro lado vamos a hablar eh, sobre la Feria Internacional del Turismo, eh, sabemos que eh, semanas atrás se estuvo desarrollando esto en la, eh, la Ciudad de Buenos Aires eh, y vamos a charlar hoy con el licenciado Ramiro Rodríguez Varela, subsecretario de Turismo aquí de la provincia de Misiones, así que mmm, estos temas también para compartir con ustedes. Eh, por otro lado vamos a, a abordar el tema de la cultura vial eh, porque vamos a tener nuevamente como invitados en la jornada de hoy y también compartimos eh, un informe acerca de una reserva urbana eh, que tenemos aquí en la ciudad de Posada. Así que todo el desarrollo de estos temas luego de una pequeña pausa. De regreso aquí en Al Día y bueno, seguimos compartiendo info del ámbito universitario, pero ahora queremos hablar acerca de algo que se estuvo realizando eh, hace dos semanas más o menos en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la Feria Internacional del Turismo, la participación de la provincia de Misiones en esta Feria Internacional y lo tenemos para charlar sobre ese tema al licenciado Ramiro Rodríguez Varela, subsecretario del Ministerio de Turismo. Así que, ¿cómo estás, Hola, Rodríguez? Provincia. Eh, fue ayer terminó Ah, feria. bien, bien, bien Así que sí, volvimos Reciente, vamos sí, a decir Sí, sí, llegué ayer a la noche eh, Fue la verdad que eh, después de, de, de haberse discontinuado la feria con, con la pandemia El año pasado se hizo una muy última hora Que, que realmente eh, fue, fue muy, un muy lindo reencuentro con la gente del sector Y esta ya fue, ya con, con la energía que venía haciendo ese evento la, la Feria Internacional de Turismo ...es la más importante en Latinoamérica... ...y es donde se, se junta la oferta y la demanda... ...todo el mundo del turismo se, se reúne en ese, en ese predio... ...esos días... ...las ferias son dos días abierta al público... ...y dos días eh, para, para la gente del sector... ...para que la, la, los empresarios vayan a hacer negocios... ...y los primeros días para hacer la promoción turística... ...y bueno, a los que estamos en el sector público... Eh, ...Misiones va con un stand muy grande... que junta las provincias del litoral... ...y mientras se hace promoción turística por ahí nosotros buscamos de, de generar esas reuniones con nuestros pares de nación o con eh, distintas áreas o buscar financiamiento para programas eh, realmente un, un días de mucho trabajo y muchas reuniones que por ejemplo estuvieron Siguiendo o realizando para la provincia de Misiones en materia de turismo, digo, porque sí, está sí. tan desarrollado últimamente que, que bueno, eh, ayuda de nación siempre viene bien, ¿no? Sí, sí, de hecho que ahora cuando salgo acá me voy para Iguazú porque recibimos al INPRO el Instituto Ajá. Nacional de Promoción Turística en el Extranjero, por unos programas de, de calidad que, que trabajan junto al INPRO con la Dirección Nacional de Calidad. Tuvimos reunión en Buenos Aires con la gente de la Dirección Nacional de Calidad, entre tantas otras reuniones. Y allá presentaremos lo que es el sello Nomaes Digitales, que, que se trata justamente de, de certificar a algunas empresas que están trabajando toda la, la digitalización de la promoción y, y bueno, darle, darle ese sello de calidad a quienes logran cumplir ciertos requisitos. ¿Cómo vienen trabajando en eh, cuanto a estructura de hotelería, de gastronomía dentro de la provincia de Misiones, los servicios ¿no? que se ofrecen a... A los turistas. Así es. Bueno, eh, nosotros estuvimos promocionándolos mucho ahora en la FIT, eh, volviendo otra vez a lo de sí. la FIT. De hecho, que hicimos la, la presentación de lo que es el glamping de selva, esta nueva modalidad de alojamiento que está muy, muy en boga en todo el mundo y que se está instalando acá. De hecho, que nosotros presentamos siete alojamientos de glamping en toda la provincia. Tenemos en Santa Ana, en el Soberbio, Iguazú y Puerto eh, Libertad. Uh -huh. Y bueno, muy contentos los, los empresarios que pudieron, eh, en principio, conocerse entre ellos, porque de repente uno está haciendo algo allá, un proyecto muy lindo, lo tienen medio cerrado, bajo siete llaves, claro. pero a su vez nosotros del Ministerio lo sabemos, y decimos, pará, júntense ustedes, porque ustedes no son competencia, ustedes van a, van a cooperar claro. eh, en posicionar el producto a nivel nacional, a nivel internacional, este es un turismo internacional eh, ABC1, y les digo, el glamping es la conjunción de las palabras campamento y glamour. O sea, es todo la, la, lo lindo y el contacto con la naturaleza de un campamento, pero con las comodidades de, de hotelería, de lujo. Eh, y bueno, en, en Santa Ana se está desarrollando un emprendimiento que lo inauguran en fin de año. Eh, está en Libertad Pristine Camps, que son los que están instalados en Salinas Grandes, Por ahí vieron esa, esos domos que están en, en sí. el medio de la, del desierto de Sal. Eh, se están instalando también acá. En Iguazú se está haciendo uno muy, muy, muy bueno. Que está, la, va a tener hasta la exclusividad que no se puede acceder por, por auto. Hay que subirse a, embarcarse en una, una lanchita que te va a llevar y te va a entrar en un puertito. Muy, todo muy, una experiencia muy linda. Eh, hay uno ya funcionando en la misión en, en El Soberbio. Y hay dos proyectos más a, a terminarse a principios del año que viene en El Soberbio. Así mm. que. Eh, fue, fue muy lindo poder juntarlos a todos, que se conozcan entre ellos, que empiecen a trabajar juntos y, y presentar esa modalidad ya en uh -huh. Buenos Aires. ¿Y cómo Aires. está el flujo de los, eh, de los turistas digo, en cuanto a visitas a la provincia? Bueno, venimos eh, realmente muy felices con, con los resultados que se dieron. Eh, nosotros ya superamos eh, números de prepandémicos, o sea... Los fines de semana largos de este año fueron mejores en cantidad de gente que los fines de semana del mismo sí. fin de semana largo del 2019, así que eso tiene que ver con mucho, muchas horas hombres de, de trabajo de, de estar presentes, pero no solo de, desde el ministerio, sino de las direcciones municipales, esa gobernanza multinivel, la, la sí. interacción que tenemos con nación. Eh, en, en ir a, a conseguir cosas, en, en, en estar bien con ellos para que nos, nos manden programas y sobre todo el laburo que se hace con el sector privado. Nosotros, uno de nuestros ejes de, de gestión es decir que nosotros ya, ya no, no, no hay sector público o sector privado, es un sector, el sector claro. del turismo y trabajamos hombro a hombro con ellos y, y ese, ese laburo se ha reflejado en los números. Además, digo el turismo es el gran capital que tenemos en la, la provincia de Misiones como... Eh, de alguna manera productividad, ingresos, egresos, digo todo se conjuga sí, ahí sí. En, el, en el turismo, ¿no? Totalmente, es una industria que, que eh, se, se va sumando entre las industrias productivas sí. de, de la provincia y, y que da trabajo a, a más de 25.000 familias, o sea que realmente es algo para, para prestarle atención y, y cuidar. Y, un mensaje ecologista que tenemos nosotros, cuidar nuestra naturaleza, nuestra selva, nuestros ríos, que es lo que viene el turista. A ver, Misiones eh, también tuvo esta, esta situación post-pandémica porque la pandemia eh, le hizo un parate a la gente, de decir, no, no, no, no va más, están montonados las grandes ciudades, ahora todos quieren salir a estar distanciados, a estar en contacto con la naturaleza y eso es lo que ofrece nuestro destino. Y, y es el mejor destino en el país con respecto a eso. O sea, también hay otros destinos que tienen montaña, pero, pero el contacto con la naturaleza que nosotros ofrecemos es, es distinto. Eh, Ramiro, ¿y qué, qué significa estar presente en la FIT? No, estar presente en la FIT, primero que es obligatorio, porque uno no, la, la provincia no puede no estar, porque están todas las provincias. Uh -huh. eh, y después, eso es eh, eh, la competencia misma, real, por, por estar en ese gran emisor que es Buenos Aires y llevar la oferta que tenemos en la provincia siempre tratando de innovar para, para ganarle el tabaco, como decimos acá, a las otras provincias que también todas van con lo mejor que tienen. Sí. Allá se va a competir en serio para, para hacer esa promoción los primeros días, que la gente vaya y, y, y se, se hacen muestras gastronómicas también. Eh, nosotros presentamos la campaña que, que hicimos con, con Marley, de famosas misiones que nos arrojó unos números excelentes. Tuvimos la presencia del gobernador, ya que estuvo todo el día domingo con nosotros trabajando, yendo a las reuniones, yendo a las presentaciones, porque, para que vean la, la, la magnitud y la importancia del evento, eh, que, que el gobernador se tomó el día, él llegó de, de su misión en Washington, con los gobernadores del Norte Grande. Y, y bueno, y después también el, eh, las otras proyecciones que se van generando ahí, nosotros tuvimos una reunión con justamente todos los, los gabinetes del de, de norte y grande en las provincias para trabajar en acciones conjuntas, para ir como región o como, como zona del país a, a trabajar en, en promoción turística justamente para eh, hacerla en Buenos Aires, en Córdoba que es donde más gente viene acá o más gente sale de vacaciones, entonces ahí hay que ir a a ganar esos turistas. Buenísimo. Bueno, te agradecemos un montón, Ramiro, por gracias, tu tiempo, por venir hasta acá y por comentarnos esto. Listo. Bueno. Bueno, continuamos. Eh, vamos a compartir una pausa y ya seguimos. Regreso nuevamente aquí en el informativo y vamos a hablar algo eh, de salud, acerca de una campaña de vacunación muy importante a tener en cuenta y para eso la convocamos a Telma Rottoli, directora de la Zona Capital de Salud del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones. Así que ya te damos la bienvenida, Telma. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por, por invitarme para poder contarles un poquito... ...de qué se trata esta campaña tan importante. Uh -huh. Bueno, es la segunda parte, ¿no?, de la campaña de vacunación que se lleva este año. Eh, sí, esta es la campaña eh, nacional obligatoria de, contra el sarampión, papela y rubiola. Uh -huh. eh, abarca un grupo poblacional eh, relativamente pequeño, que son eh, los niños de un año hasta cuatro años, eh, once meses... Y la idea es poder llegar a todos los chicos, no importa si ya han sido vacunados. ¿sí? Si ya se, se aplicaron la triple viral, esta es una dosis extra o adicional que le decimos nosotros, eh, que da cobertura. Uh -huh. El sentido de la, de la campaña nacional de vacunación contra estos, estos virus es disminuir la circulación viral. Eh, tuvimos dos años de pandemia donde... Eh, porque todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Eh, muchos chicos no fueron vacunados o inmunizados. Entonces esta campaña lo que busca es reducir el riesgo de circulación viral. Las, las vacunaciones son siempre actos colectivos, este, solidarios, que lo que buscan justamente es eh, el efecto rebaño en la población. Y en este grupo particularmente es donde más circula, circulan estos virus. Entonces lo que nosotros hacemos es disminuir la transmisión. Eh, la circulación del virus sobre todo para los grupos más vulnerables que son los niños menores de un año y los adultos mayores eh, como sabemos ya eh, existe la apertura de, de, de los viajes la gente se mueve y nosotros eh, hasta hace unos años atrás veníamos muy bien eh, con los índices contra el sarampión pero lastimosamente se reintrodujo al país este, este virus y comenzó a producir esta enfermedad entonces tenemos que hacer estas campañas regularmente, porque generalmente cada dos años hacemos una campaña de sarampión para disminuir, como te digo, la, la circulación viral. Sí. Eh, ¿Cómo responde la población? Digo, ¿Se acercan a vacunarse los padres? Eh, sí. Hijos? Nosotros ahora estas dos primeras semanas vamos a trabajar con los nenis y las guarderías, buscando porque es un, un grupo sí. eh, una edad particular. Y después sí vamos a trabajar ya más que nada lo que es terreno, casa por casa. Por eso le pedimos eh, a los padres, a los docentes, eh, que consideren justamente eh, esta, esta vacuna. Porque muchos dicen, no, ¿para qué le voy a vacunar si se puso la vacuna hace dos meses, hace un año? Bueno, eh, hay que entender que es una dosis extradicional, obligatoria y que eh, se tiene que poner igual el chico. ¿sí? Entonces eh, pedimos la colaboración. ...para que podamos llegar a, a la meta que, que tenemos que, que llegar. ¿Las dosis, bueno, las partidas vienen en tiempo y forma? Digo, sí, sí, eso, sí, sí, vienen en tiempo y forma, vienen todos los insumos... Uh -huh. ...eso no hay problema. Zona eh, Capital abarca lo que es Posadas y Garupá... Uh -huh. ...tenemos más de 20.000 niños uh -huh. para vacunar... Eh, ...por eso estamos haciendo hincapié ahora estas primeras semanas... ...en, en los centros donde, de concentración, tanto educativos uh -huh. como de las guarderías... Uh -huh. ...y después sí, ya vamos a estar este, más en terreno buscando lo, los grupos poblacionales. Uh -huh. eh, bueno, además de esta campaña de vacunación muy importante, eh, ¿cómo vienen trabajando también en otras, en otras áreas de vacunación? Claro, eh, justamente eh, ahora que mermó un poco lo que es este, la vacunación COVID, que no, no se interrumpió nunca, ah, seguimos vacunando. Sí. Eh, estamos trabajando con las escuelas, uh -huh. sí, preparándonos ya para el, el ingreso escolar, porque eh, son justamente los grupos donde nosotros tenemos bajos índices de cobertura, las vacunas comunes del calendario. Eh, Argentina tiene uno de los calendarios de vacunación más completos del mundo. Entonces eh, tenemos que volver a, a, a, a vacunar a estos chicos que lastimosamente perdimos el contacto en estos dos años. Y bueno, nos sirve mucho el, el tema del certificado escolar, el de aptitud física, que ahora por ley es este, el día de la fecha del cumpleaños, no, no necesitamos hacernos al comienzo de clases, sino que podemos durante el año este, acercarnos al centro de salud, al pediatra, para que, para que le haga el certificado y esa es nuestra oportunidad para captar al niño y vacunar y completar el calendario, que es re importante porque tenemos durante el primer año de vida, a los 5 o 6 años el ingreso escolar, a los 11 años es el otro refuerzo y, y son dosis muy son vacunas muy importantes. Sí, bueno, una pregunta también que surgía el otro día en una charla era la vacuna contra el HPV, tanto niños como niñas, sí. 11 años, ¿eso también está implementado Sí, sí, en la sí, sí, sí, una época, hace antes de la pandemia, eh, habíamos tenido este, una, una falta de la vacuna, pero eh, hoy tenemos, tenemos disponible la HPV y... Es, es importante que los chicos hagan ese refuerzo uh -huh. porque tanto niños como niñas sí. ¿sí? por la transmisión porque eh, es una forma de prevenir un cáncer sí. fíjate lo importante que es decir el cáncer eh, se cura este cáncer si nosotros hacemos la vacuna eh, a lo mejor si se contagia va a tener un desarrollo sí. menor sí. ¿sí? entonces eh, es muy importante que los chicos a los 11 años y si no se hizo a los 11 y tiene 15, igual que se acerca al centro de salud y se le completa el calendario. Sí, no no es que porque pasó la edad claro. no le vamos a hacer. Uh -huh. No, le hacemos igual la vacuna y le completamos el calendario. Uh -huh. Porque no es solo la HPV, sino tenemos también la triple viral, la celular, este, todas las otras. Sí, de hepatitis también es eh, muy importante. Es muy importa, importante. Sí. Eh, y son, son vacunas, antes la yo cuando me tuve que poner, me acuerdo, eh, tuve que pagar. Sí. Hoy, hoy, es hoy es gratis y se pueden poner los adultos. Uh -huh. Eh, todos los profesionales que trabajan en salud, entonces eh, hay que aprovechar esta oportunidad que, que nos da el Estado de, de tener cobertura. Bien, Telma, para recordar, esta campaña de vacunación contra sarampión, rubiola, paperas, eh, ¿de qué fecha, ¿qué fecha es? Eh, vamos a estar hasta mediados de noviembre Ajá. vacunando, así que seguramente eh, a algunos le vamos a visitar sí. en domicilio o si no vamos a seguir insistiendo con, con las escuelas. Bien, bueno, muchísimas gracias por tu visita y por la info. Gracias a ustedes. Bueno, compartimos una nueva pausa aquí en el día. Recordá que podés seguirnos a través de transmedia.unam.do.ar. Todo disponible allí para que te subas. Transmedia, ahora voy a lo De regreso nuevamente aquí en Aldía y vamos a dar el pase al segmento de Cultura Vial. Ya están preparados con un nuevo tema. Buenos días, eh, somos alumnos de la Tecnicatura Superior en Seguridad Vial, alumnos de tercer año y queremos agradecer a UNAM Transmedia, a, al Instituto de Educación Vial y al Espacio Cultura Vial que nos brinda este espacio y mi nombre es Godoy Natalia, mi compañero Batista Basilva Damián. Y venimos a presentar un tema sobre la empatía en seguridad vial. Como dijo mi compañera, la empatía vial es la habilidad de entender, compartir, eh, ponernos en el lugar de la otra persona para poder convivir en este contexto que es la seguridad vial, donde hay multitudes de personas personas, multitud de acciones, que conllevan eh, que la, los usuarios de las redes viales, que no solo los conductores, sino que también los pasajeros, usuarios, biciclistas, eh, conviven en, la, en el mismo el mismo entorno. Entonces, si nos ponemos en el lugar del otro, eh, la seguridad vial será más sana para todos, sino no solo eh, ayudar a la, a la ley de tránsito, que sino fundamentar también con nuestros pensamientos y nuestras acciones que también llevan a, a llevar eh, llevan a los siniestros llevan a malas malas acciones que puedan bueno, pueden llevar a tener pérdidas materiales pérdida de personas por ejemplo que tenemos un alto índice de, de siniestralidad en nuestra provincia sí como sabemos también la empatía eh, es también respetar las normas y las leyes de tránsito no solamente para para eh, no cometer una infracción, también es para poder cuidarnos, cuidarnos entre todos, cuidar al peatón. Tenemos eh, que respetar las sendas, cuando vemos a un peatón, cederle el paso. También respetar las velocidades, eh, en las calles, en las avenidas y en rutas hay, hay velocidades establecidas y no es solo porque se le ocurrió a alguien poner un cartel de velocidad en ese lugar, sino que, por ejemplo, en la escuela hay un límite de velocidad. Debemos respetar porque es circulado por muchos chicos. Y de golpe puede salir un niño corriendo, puede pasar un vehículo y no le va a dar el tiempo, si viene a una gran velocidad, de poder frenar. Entonces se puede cometer un siniestro, eh, se le puede chocar a ese chico Hablando en lo que es empatía vial, sino hay que ser lo que tratamos de nosotros llevar a la gente, al que es conductor, que sea un conductor preventivo, que cuando va a salir cuando tiene eh, el tiempo suficiente para controlar su vehículo, que estén en condiciones para poder salir a esa vía donde muchos usuarios están en, en el lugar, son la, la, el, el pensamiento y la empatía de, de saber que Ponerse en el lugar del otro, de que tus acciones eh, sean las adecuadas para transitar en ese lugar. Eh, más allá a mí me gusta hacer mención del, como dijo mi compañera, de los peatones, de la gente con discapacidad, que a veces dice que la discapacidad es, es una persona que no puede realizar una o demás tareas, pero no nos ponemos a pensar que por ahí el entorno no le ayuda tampoco a ellos con, con bandas eh, para discapacitados, eh, lo, los vehículos de transporte no están adecuados para ellos, no hay eh, en las en la escuelas, hay que hay muchas, muchos factores que hacen lo que es la seguridad vial eh, sea compartida para todos, ¿no es cierto? Ahí tenemos un videíto para el señor director, si puede pasar. vimos en el video, que podemos ver que debemos respetar cada, cada lugar que está asignado para cada usuario como vimos en la motocicleta no respetuosa, debemos respetar siempre los lugares que son para los peatones, para los ciclistas, para los conductores los conductores no deben pasar el carril del otro conductor porque se puede llegar a, a realizar un siniestro se debe respetar siempre es las velocidades también y, y debemos tener eh, esa empatía de poder saber y respetar el, al, al conductor que va al lado. Es importante eh, los valores, los valores que, que ya salen de la casa, ¿no es cierto?, porque el, el inspector de tránsito, el policía, le puede indicar, le puede asesorar cuando va a sacar la licencia. Eh, todo lo que es relacionado a la, a la seguridad vial, a las leyes de tránsito que regula ese movimiento. Pero si usted no tiene conciencia de los valores principales de respetar al, al otro, al usuario, al ciclista, las bicisenda está todo, todo adecuado para que cada uno ocupe su espacio. Entonces tenemos que enfocarnos más en lo que es la conciencia, en, la, en las emociones de los demás que, que puedan tener una reacción. Ser empático también significa, antes de salir de la casa, eh, que, eh, mirar que el vehículo está en condiciones, mirar que la luces se funcione bien, los neumáticos, los frenos, llevar la docu documentación siempre con, eh, en el vehículo. Y, y bueno, Damián, si querés dar un, un mensaje al, al, a lo que nos están escuchando. Y para ir cerrando, ¿no? para tener conciencia de... Eh de las emociones que estábamos hablando, es la paciencia. La paciencia es fundamental porque cuando vemos a la persona adelante que tiene un cartel de principiante, lo, lo primero que hacemos es tocarle bocina, hacerle seña de luces y le ponemos más nerviosa a esa persona. Entonces, esas, cosas, esas pequeñas cosas, si todos eh, colaboramos, podemos cambiar. Así es, gracias. Bueno, muchas gracias chicos por este aporte, eh, los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Educación Vial. Eh, nosotros compartimos una nueva pausa aquí en el día y al regreso más info en este espacio informativo. Estamos de regreso aquí compartiendo el informativo al día y vamos a ahora a compartir una, eh, una nota. En realidad, es un informe, una serie de informes que hemos denominado desde otro lugar: son encuentros con investigadores del ámbito de la Universidad Nacional de Misiones. Eh, donde nos van comentando las motivaciones, eh, cómo aplican sus conocimientos en el quehacer diario, eh, lo que realizan eh, dentro y fuera de sus lugares de trabajo. Así que el primero de estos informes lo compartimos ahora. Hoy nos trasladamos hasta la Reserva Urbana Itam para encontrarnos con parte del equipo del Club de Observadores Tangará Posadas, que realiza avistamientos de aves en distintos espacios naturales de nuestra provincia. Hola, ¿cómo estás? Hola, Flor, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Eso. Hola. ¿Cómo estás, Muy Bien. Bueno, tenía esta guía y vine a visitar un poco el lugar que queda cerca del centro y quería saber qué aves hay acá. Mira, este, este lugarcito realmente es un privilegio que lo tengamos aquí en Posadas. Es un lugar donde los integrantes del COA, como Carol y yo, este, solemos venir mucho porque, aunque parezca mentira, con menos de dos hectáreas que tiene este lugar Vemos más de 200 especies durante todo el año y es un sitio ideal para que quienes empezamos a aprender eh, cómo es observar a las aves, registrar qué es lo que vemos, este lugar es espectacular porque mm. tenemos aves acuáticas, aves terrestres y todas las familias están bien representadas acá, así que si querés te mostramos un poquito, hay una cartelería que está muy buena Dale, buenísimo. y este, bueno, cada vez más se hacen actividades aquí. La Reserva Itá es uno de los espacios creados por la entidad binacional Yaciretá y desde esta entidad plantean a través de diversas cartelerías. Conocer y disfrutar de un lugar rodeado de naturaleza e introducido en plena ciudad. Más de 200 especies y muchas muchas de las aves que están acá están representadas. Claro que no las vemos a todas juntas, ¿no? porque muchas de estas aves son eh, por ahí territoriales o son migratorias uh -huh. o también no migratorias, pero sí a lo que se llama nomadismo, uh -huh. que significa que circulan. ...por determinados lugares donde está el alimento... ...donde encuentran refugio y donde se pueden reproducir... ...pero es muy buen lugar, muy buen lugar... ...y es, muy, es bastante visitado en los últimos tiempos... ...y eh, ese listado que vos me mostraba... ...justamente viene de una actividad... ...que se organiza en conjunto... ...entre el Club de Observadores de Aves... ...la eh, Secretaría de Turismo de la MUNI... ...de la Municipalidad de Posadas... ...y la entidad binacional Yacyretá... ...solemos organizar actividades de avistaje e invitamos al público general. ¿Me recordás que es el COA? Porque eh, hemos escuchado varias veces... ...es un grupo que está movido por, por la motivación a ver aves. Tal cual, el COA es la sigla de Club de Observadores de Aves... ...y cuando decimos observación eh, está el compromiso de registrar lo que vemos... ¿Sí? entonces por eso siempre hacemos la diferencia que un club de observadores no es solo que mira o ve a los pajaritos y listo, ya, nos contentamos con sacarles una foto sino que hay compromiso de muchos de los integrantes de los clubes en hacer estudios, en hacer seguimiento de las distintas poblaciones y distintos grupos por ahí este, va a ser bueno que te presente este, aquí en, en la reserva están dos personas que, que tienen mucho conocimiento sobre estos grupos. Dale. Así que si querés, Vamos. seguimos. Dale. Bueno, ¿Qué más podés contarme? Mira, esta, esta reserva es tan, es tan interesante uh -huh. este, que es, está muy visitada en las vacaciones tanto de verano como de invierno. Justo allá veo que está Claudia haciendo registros, te invito a que la conozcas, uh -huh. Claudia es de, de, de la carrera de guía de turismo y está muy involucrada con las actividades de visita de turistas aquí a esta reserva con motivo de observar a las aves. Dale buenísimo, que, dale, bueno voy a hablar con ella, dale. dale. Hola Claudia, ¿cómo Hola estás? Hola Florencia, ¿cómo bueno, estás? Bueno, me dijeron que con vos puedo hablar acerca de todo lo que es guía dentro del área. Eh, se realizan actividades acá de recorrido con avistaje de aves y eh, junto al Coa Tangará, uh -huh. del, al cual pertenezco. Eh, la verdad que esta reserva es hermosa, es una reserva urbana que está próxima a la ciudad. Sí, eso decíamos con Cecilia, porque muchas veces pasamos, eh, pero no, no, no, no dimensionamos lo que hay acá adentro, es impresionante. No, así... que vos me podés explicar un poco acerca de las aves nocturnas y, bueno, ver, sí. en realidad ustedes estaban observando algo, claro, me comenten no, un poquito. Bueno, nosotros lo que estábamos viendo acá con Gio son eh, los rálidos, que son unas aves que están muy relacionadas al agua y particularmente porque hay bastantes especies acá y bueno, entre ellos están las gallinetas, eh, las pollonas y los burritos que son lo, que, lo más llamativo, digamos. Pero dentro de todo eso, lo que nosotros estamos viendo es... Eh, Mirá, ahí se ve una. Bueno, ese es un pepitero Ajá. gris. Que ahora están súper activos, estaban cantando sí. hace un ratito y siempre van a comer el lambay. Las frutitas de lambay, andan sí. buscando frutitas, semillas. ¿Qué característica y, tiene ese, por ejemplo? Y bueno, pico grande, bien de semillero. Ajá. Y bueno, el frutero también él. Y bueno, ese es el cantito, Ajá. tanto contacto. Bueno, y como te explicaba, el tema de los rálidos, sí. Eh, nosotros, o sea, yo hice un trabajo sobre uno que es el burrito, el burrito canela que muy particularmente por eso ayuda mucho a la cámara también al observador eh, lo fotografié con un caracolito en el pico y después de mucho leer y mucho buscar descubrimos que ese caracolito tiene importancia médica para el ser humano porque es parasitado por un tiene un parásito que afecta a la salud del humano. ¿viste? Entonces, con eso determinamos que también muchos rálidos son controladores de vectores de enfermedades, ¿viste? Claro, qué interesante, ¿no? bueno, Sí, y anteriormente estábamos caminando y vimos a la mosquetita Pico de Pala, uh -huh. también que es muy particular, y particular porque entró recientemente a la Argentina, digamos, desde Brasil, uh -huh. en el 2001. Fue la primera vez que se la registró para Argentina. Uh -huh. Y que nidifica... Acá en la reserva, viste, mi pasión me dedico a las aves nocturnas desde el 2016 que, que vengo recorriendo misiones en busca de, de, de dar a conocer la distribución de las especies poco conocidas y otras particularidades de las, de, de las lechuzas como comportamiento, alimentación y esas cosas y es otro mundo totalmente distinto a la observación de aves diurna digamos. Sí, sí, tiene todo, otro, otro, otros métodos, bien. sí, pero también es súper interesante, muy atrayente y el estudio es muy, muy, muy lindo. Giovanni, contame un poquito de pajareritos, ¿qué es? Eh, es un grupo donde, así como dijo mi papá, de, de Colombia hasta Tierra del Fuego, son varios chicos de diferentes edades que los lunes nos juntamos en un zoom y habla y compartimos y nos cambiamos información de lo que vimos en la semana viste uh -huh. eh, ¿cuánto estás en esta actividad eh, desde que no sé desde que tengo tres años algo uh -huh. así y ahora cuánto tenés? y ahora tengo doce uh -huh. y te gusta te qué es lo me más gusta. te apasiona de esto no no sé a mí me, me gusta mucho compartir con con mis amigos y con mis familiares así uh -huh. y ir conociendo personas nuevas y aves así. Porque... Uh -huh. Mucho más cuando vengo acá y veo nuevas especies para mí porque es lo que más me gusta. Uh -huh. eh, mi favorito de los que aparecen acá es el burrito canela porque es fascinante para mí. ¿Y qué, y qué, ¿qué características tiene ese por ejemplo? ¿Es diurno? ¿Es nocturno? Es crepuscular también. Uh -huh. Es muy chiquitito y así como el nombre dice es canelita. Eh, hasta ahora tengo un par de trabajos publicados, pero el que más se conoce es del tucán con una malformación en su pico. Ajá. Eso fue en Corrientes hace un par de años ya. Estábamos, estábamos por irnos ya de, de Corrientes uh -huh. y yo y mi papá estábamos hablando de que no habíamos visto ningún tucán en todo el viaje, que ya era muy común ver tucanes. Y cuando salí de la casa, Encontraste. Se pasó volando y lo fui a buscar. Le sacamos un par de fotos todo y cuando acercamos, eh, acercamos para verlo, porque estaba más lejos, uh -huh. vimos que tenía algo raro en su pico, estaba doblado y eh, tenía una malformación. Mira. ¿Pero es así la especie o, o ese no. pájaro en particular tenía...? Ese, ese. Ah, eh, llegamos a la casa con mi papá y yo me puse a re recolectar información con él y publiqué el trabajo. Salió en las revistas eh, Aves Argentinas, eh? nuestras, aves. nuestras aves. El trabajo está eh, es el primer registro de malformación del pico, eh, de, malformación en el pico de un rampasto eh, para Sudamérica. Un atardecer lento y paciente. Sonidos distintos a los que estamos acostumbrados. Un espacio donde el ritmo citadino nos pareciera detenerse. Todo se dispone a contemplar la naturaleza que nos rodea. El canto de las aves, las especies arbóreas, plantas frutales, el sol, el agua, la brisa suave. Elementos que muchas veces no valoramos, pero que al entrar en contacto con ellos nos devuelven a nuestra verdadera esencia y conexión. Así culmina nuestro día. Uno diferente, sin dudas. Nos reconectamos con el mundo natural. Solo falta un poco de voluntad y llegar a este lugar. Desde otro lugar, entonces, una serie de informes que estamos compartiendo, eh, una producción de la televisión universitaria de Misiones, eh, que implica, por supuesto, la participación de los investigadores del ámbito de la UNAM. Vamos a ir conociéndolos y conociendo sus proyectos y sus tareas. Vamos a compartir una pausa ahora y ya seguimos con más aquí en Al día. llegando al cierre de al día de esta edición eh, del de informativo de la televisión universitaria y les recuerdo una vez más todos los canales de comunicación, las redes, eh, los, las plataformas digitales donde nos podés seguir, te podés sumar a esta comunidad informativa. Ahí estamos viendo el Instagram, nos encontrás como Unam Transmedia, eh, también por su parte el Facebook, también eh, tenemos el canal de YouTube y la página donde encontrás todos los contenidos, por supuesto, transmedia.unam.edu.ar. Bueno, nos reencontramos mañana, que tengan una excelente jornada, cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao.